Señores, acaban a Frank Reyes. Eh, Frank Reyes, Frank Reyes, Frank Reyes por ponerse la vacuna. Anda. Señores, eh, el bachatero Frank Reyes se aplicó este mate. la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la fase de adultos mayores y exhorta a la población a hacer lo mismo. El intérprete del tema musical decidí, quien no especificó si se inyectó el antídoto en la República Dominicana ha recibido decenas de críticas de los seguidores, ya que alegan que recibió la vacuna en la fase no correspondida. Uno de ellos fue el comunicador Ivin Alberti. El artista respondió de la historia del Instagram diciendo, aunque no pertenezco al grupo prioritario de personas de vacunar contra el COVID-19, soy de aquellos que estoy interesado en que la mayoría de la población asista a los centros de vacunación a recibir la primera dosis para romper los tabúes sobre la dicha vacuna, indicó. Y agregó, yo me vacuné para practicar con el ejemplo, que esto no fue creado para matarnos como muchos creen. Siempre en este país hay un desorden y un privilegio. Ahora está sucediendo con la vacuna que el que tenga más saliva come más hojadra. Así que dicen, ¿verdad? ¿Cómo? el Que tenga más saliva, come más hojadra. Ah, Estamos viendo que él no está, él no está en esta no, fase. No. Tiene que esperar la fase que, que, que le corresponda. Claro. Él ¿No tiene? Para poder vacunarse. Y miren, ya se está vacunando. Por eso, las personas lo han criticado y tiene su razón, porque es lo envejeciente primero. Entonces, porque él tenga dinero y sea un artista. ¿Tiene derecho a romper las reglas? Es eh, Villalondo, dígame si usted. Si lo hizo aquí en República Dominicana, lo hizo mal. Porque no le toca, ni es doctor, ni es profesor, ni está en grupo de riesgo. Hasta el momento no sabemos que... O sea, no sabemos que Frank Reyes tenga algún problema de salud eh, grave, como diabetes, ¿no? Ni, o sea, el hombre está bien de salud, eh, hay que decirlo. Claro, claro. Pero claro. eso no le da eh, derecho para que... Diga que se hizo la vacuna y dice él que para dar ejemplo, pero oye, ¿qué ejemplo tú estás dando, Frank Reyes? Eh. ¿Cómo es, Frank? Frank Reyes? ¿Qué <risa> ejemplo tú estás dando? De verdad, Frank, no, no puede, si no está, si fue aquí, porque si fue, digo, esa enfermera no sabe como que de otro país, no. No, no, no, no, no eso no. <risa> esa sabe que de aquí. Pero debe poner el ejemplo, ¿cómo? Esperando su turno. Correcto no puede quitarle el turno de un envejeciente. De esos muchos que andan por ahí, que no se han vacunado. Así mismo. Es que tienen que vacunarse. Pero cuando le toque, cada quien, o tenga un grupo de riesgo, como la policía, uh -huh. los bomberos, la defensa civil, que son pero, personas pero que están bregando con más sí, gente. Sí, sí. Claro. Pero no puede venir porque dice Frank Reyes. Reyes. No puede, ser, no puede venir a quitarle el turno a, a, a los demás. Es lo que siempre pasa aquí. ¿eh? ¿no? Y eso es lo que ha pasado en esta jornada de vacunación. Mucha gente diciendo, no, que se, no se van a poner la vacuna. O sea, da, de, dando pataleo de que, no, de, que no, de que no se querían poner la vacuna. Y ahora son los primeros que están buscando eh, que, se ponga, que le pongan la vacuna por la, por la izquierda. Eso es que no podemos poner la vacuna por la izquierda. Tiene que ser en el, en el rango que usted le toque. No venga a poner más ejemplo de que ah, no voy a dar tanto, me ponen una vacuna. Porque eso es lo que siempre pasa. Y eso es lo que no queremos. Queremos que la cosa sea en orden, primera vez en este país. Ahora con la vacuna Frank Reyes. Se la, sí. <risa> Se la puso primero que todo el mundo. Ahora que hay que ver la edad. Y mucha gente también. dice que 60, No tiene 60 años. no No, no, cumplió 50 en estos días. No, no, 50 no tiene, tiene más. Fra Frank Reyes. Tiene más. Tiene más de 50 años, ¿sí o no, Flaco? ¿Eh? Yo, ¿y tú? ¿Qué dices, Gasol? ¿Tiene más de 50? frank Reyes. Fran Reyes. ¿Y tú, Pinto? ¿Tiene más? pinto Santiago Matías? Eh, no, no, ese, ese es el teléfono a, de vamos Santiago Matías. Vamos a ver, el tele 809 725 0505, -0505. hello. Eh, hey, esta flow, Sí, sí, hermano. Papá Las La realidad de best. Ya, mira, bacano, te sigo. La, te sigo en el toque de queda y todas las cosas, ya tú sabes. Bacanísimo. Gracias, hermano. Tiene un y bacano. Gracias, hermano. Tiene más de 50 años, Fran Reyes. ¿Tú crees? Creo, creo, creo que puede tener por ahí más o menos. Más de 50, ¿verdad? Ajá. Y ahora, sí. gracias, hermano. Sí, pero yo? así no aplica porque la vacunación es para los de 70 para arriba. De 70. Tiene sí. más de 50 años, Frank sí. Reyes, ¿sí o no? 809-725-0505. -05. Comparta con nosotros y dígame qué usted piensa. Y aplica, Frank Reyes. Sí aplica, Frank Reyes. Hello, buenas. Hello, buenas. Bendiciones para ustedes. Amén, hermano. Julio César. Julio Fimiterio. César. Amada más más esperar, hermano. Oye, seis, siete años duró tu hoy y tiene 50, tiene 57 años ese elemento. Oye. Porque yo nací en el 70 y tengo 51. y uno es más viejo que yo. Tu hijo. Y yo, oye, tu Gio duró siete y cincuenta y uno tiene cincuenta y ocho años ese elemento. Ese de los charamicos el Tenares, que yo sí sé de dónde ese tipo. Si ¿Sí? Los charamicos Tenares. Donde, eh, oye, y él niega que es de Tenari. Como eh, yo en Santiago, ese, ese es un campesino de los más Blanca de Tenari ahí. Pero, pero eh, estaba tuyo. Eh, tío 7 y 1, 58. Ese, ese pendejo. ¡Eh, hey, hey, eh, hey, hey, hey, hey, hey. mucho, mi hermano! Gracias, Dios César. ¡Eh, <risa> señores, llámenos, 809-725-0505, Frank, Raya. tiene más de 50 años, ¿sí o no? <risa> sí. Se el, aplica el, para la vacuna, el, si claro, se la hizo del, aquí. El éxito decidí, decidí. No, no, de mucho de éxito. De la, mucho éxito. Ajena, este. ¿eh? Ajena, oye, Villalona. No, no, Villalona, sí. <risa> ajena. De tiempo sonó mucho, no, ¿qué pasa? No, no, no me recuerdo bien, canta un ching flaco. De Frank Reyes, ajena, ¿cómo es? Oh, qué ¿sabes? lástima me da, qué lástima me da, corre por, por mis venas, clama? la llama de pasión que me dejaste. No, durísima. ¿Y quién es? ¿Cómo que no? Pero tú eres ¿Cómo? ajena. Eddie Herrera, la... ¿Eh? Herrera, no, Eddie Herrera la versión a Berengue y es de Frank Reyes la canción en Machata. Vamos, sí. sí. Ya lo de Ah, pero sí. que aquí creen que no. Señores, más de 50 años tiene. Para mí, él tiene más. Yo está en sus 60, está ya, pero, pero está bien de salud. Está como, se eh, eh, se eh, conserva él bien de la señor. edad de Magara, Fran Reyes. <risa> Están por ahí cortando los dos, de Magara a la Madura. Un saludo a mi hijo Eiron que está viéndonos de la, desde la casa. Y a mi esposa Carolyn, que tiene. Saludo a Saludos a la señora de Néstor de, Flow. Ah, la que señora Flow. Claro, la flow. Señores, vámonos a una pausa y retornamos con el más con contenido exquisito de Villalona. Ah, <risa> no me, dieron, me encanta eso, ¿eh? Vamos a una pausa. No.